Juan Compres, diputado de la corriente de Leonel Fernández, por esta provincia Duarte, expresó su posición sobre la modificación de la constitución dominicana para darle paso a una repostulación del presidente Danilo Medina. Que aquí somos un ejército de legisladores que estamos dispuestos a jugarnos la faja si es posible. Para defender la Constitución. Fíjese que usted me habla de Lionel. Lionel es una expresión. Estamos defendiendo una causa por el país, por la historia, por el futuro, por la República. La Constitución hay que defenderla a como de lugar. Pero dice Feralta que el es una fuerza determinante. Bueno, es una fuerza determinante en las, en las cúpulas. En la base del partido no es determinante. No, claro que no. ...usted lo no ve las encuestas... ...cuando se habla en el PLD... ...de preferencia... ...el 68%... ...de la base del PLD... ...prefiere a Leonel Fernández... ...ellos han logrado tener cúpulas... ...y las cúpulas, cúpulas son... ...ahora tenemos una ley... ...una ley que dice que... ...hay que votar allá abajo... ...y tiene que ser... El ...del pueblo... ...entonces nos la vamos a ver... ...el día 6 de octubre... ...con quien sea con lo que tengan que hacer, porque nosotros vamos a defender primero al país, la Constitución y a Leonel Fernández. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.